Buenas tardes. Esta es la segunda parte del vídeo sobre Old Home Place que comentaba el otro día que íbamos a hacer en cuatro partes. Hemos hecho la parte A. Eh, ahora son, os voy a poner una serie de leaks con, el, con la tabulatura que son útiles para practicar incluso antes de, de enfrentarse a la parte A. Y en días posteriores pues voy a hacer la parte B que es el estribillo y los leaks útiles que os pueden servir para asimilar la, la parte B también. Eh, como comentaba en la presentación del vídeo anterior del vídeo eh, digamos de introducción y de, y de aprendizaje de, de la parte a estos leaks son muy útiles para casi cualquier contexto bluegrass es decir que una vez que los tengamos asimilados los vamos a ver en otras canciones y los vamos a poder utilizar en otras canciones cuando improvisemos o cuando nos preparemos nuestros propios arreglos bueno venga vamos al leído del Montepido. Lick número 1 Variación del leak número 1. Variación del leak número 1. Leak número 2. Variación del leak número 2. Lick número 3 Variación del Lick número 3 Lic en re. <tose>